Desde ahora, febrero de 2014, va a ser mucho más sencillo encontrar en Google imágenes liberadas bajo licencias Creative Commons. Cuando acudamos ahora a la búsqueda de imágenes, vamos a ver que hay algunas modificaciones interesantes, como que aparece una primera sugerencia de posibles agrupaciones para ir depurando la, la búsqueda, pero sobre todo algunas de las eh, opciones que estaban antes en la búsqueda avanzada, la mayoría de ellas, ¿no? van a aparecer ahora en este botón al que se ha llamado Herramientas de búsqueda. Cuando pulsamos en Herramientas de búsqueda vemos que aparecen una serie de categorías, entre otras la de Derechos de uso. Mi recomendación es que se seleccione Etiquetada para reutilización comercial con modificaciones o etiquetadas para reutilización con modificaciones puesto que así garantizaremos que serán seguramente las más abiertas de todas las líneas. Vemos que se ha modificado respecto al a, la, a los resultados anteriores, se han modificado las, los resultados. Obviamente podemos combinar este filtro con algún filtro, queremos que las imágenes sean de tamaño mediano y que estén en color eh, marrón. Vemos cómo se pueden ir combinando para encontrar resultados más ajustados a lo que estamos necesitando.